a todos, a ver, a ver. vamos a resolver este tipo de problemita, ¿no? Sí. Voy a ingresando, para ver esta parte, la voy a admitir a todos, ¿Ya? Ahí está Lady, ya la conozco a Lady. <ríe> Siempre la veo a Lady por el estado. Ahí se ve en persona, Lady. Ahí está ingresando todo, ¿ya? Muy bien. Claudiana parece que también ya estamos. Ya estamos todos, ¿ya? Muy bien. Entonces miren, vamos a ver este ejercicio de acá. Ejercicio. Vamos a levantarlo aquí. Muy bien. Vamos a darle entonces acá a la operación. ¿Ahí ¿Eh, ven chicos de la pantalla? ¿Sí, no? Muy bien. ¿Todos ven ahí? ¿Sí, no? Muy bien. Vamos a abrir este ejercicio, ¿ya? ¿eh? Mira, ¿qué pasaría? Por ejemplo, justo le decía, ¿no? Los chicos de San Marcos son... El examen se ha hecho para pensar, como dice, ¿no? Para razonar. Eso es lo que hace, por eso hacen examen de eco. En cambio, el ejercicio de uni es bastante operativo. El examen de beca 18, eso tenganlo claro, va a ser el examen para pensar. ¿Sí? Porque eh, de beca 18 no, te va, no va a querer un alumno que sea operativo. Como uni, que sí operan, operan, operan. Pueden hacer un ejercicio, toda la hoja del, del examen de admisión, borrarlo y hacer otro. Pero en cambio, el, el alumno que postula a beca 18, tiene que pensar. ¿Sí? Por eso es que se buscan casi un, algo parecido a las preguntas de ECO, ¿no? Tipo san marcos ¿Sí? Eso tenganlo claro siempre. Los que van a postular a beca 18. Porque más que no es los que piensen, ¿no? Cómo desarrollar problemas. Y eso lo dice la base del, del concurso. ¿no? Y también en los temarios ¿no? un alumno dice la el de razonamiento de expresión. Miren, ¿qué harías tú en el examen, profe? No voy a desarrollar este problema porque es x más 3, tú sabes que a más b al cubo es al, al cubo más el triple producto. No, no vas a hacer eso. Entonces, tú lo que harías es agarrar con la for con la respuesta, mira, como hacen los alumnos de examen de San Marcos. ¿A ¿Cuál sería? Tú dices acá, ¿no? A ver, pero tú dices. Claro. Estamos hablando de una ecuación y esta ecuación, ¿cuánto me debe de dar como resultado? 54, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si acá fuera 54 más tal? Ahí sí es otra cosa. Tienes que operarlo. Pero acá te dicen que esto es igual a 54. Yo siempre le digo así a los chicos, los chicos de San Marco, ¿no? que esta semana postulan a Medicina. Ojalá que hay ingresantes también. Ya tengo ahí ingresantes, tres ingresantes. Ojalá que en Medicina tengo ahí unos dos aspirantes. Mírenme. Entonces, miren, Voy a agarrar el 1 ¿Ya? y lo voy a reemplazar en la ecuación. Supuestamente me tiene que dar 54. Vamos a ver si satisface la ecuación. 1 más 4, ¿cuánto es, chicos? 1 más 3, 4, ¿no? 4. 4 al cubo, ¿cuánto es? 4 por 4, 16. 16 por 4, 60. 4. ¿Correcto? Acá sería 1. Porque 1 al cubo es 1. Un... Menos A. ¿Ah? Claro, 4 al cubo sería 4 por 4, 16, 16 por 4, 64, ¿no? Acá sería 9 por 1, 9, ¿no? Porque 1 al cuadrado es 9 y acá sería 9. Ahora dígame sí. 64. Profe, así de fácil. Sí, pues mira. Dime una cosa, ¿no satisface la ecuación? Porque dice que las variables deben dar igualdad acá. Así es en los chicos de San Marcos, chicos, que postulan. Así los hago hacer. Ya está la respuesta. Ajá. ahí está. Por eso es que cuando competimos, ingresamos. Mira, San Marquino se ingresa, no sigan conmigo, pero les hago pensarme ¿Sí o no? Pero para ello debes aprender mucho el tema de, de cómo es la ecuación, qué significa la ecuación. Por eso es que le pongo bastante teoría. Con la teoría tú lo no Igualdad. Es una ecuación... Que tiene solución, sí, porque ha formado la igualdad. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta, chicos? ¿La B? La C, ¿sí o no? Pero, ¿qué nos han hecho en el colegio? Sí, no. En el colegio nos han o sea, hacer mecánicos. Profe, agarrar A más B al cubo, X al cubo, más el triple producto de tal, y así te pasas todos los cinco años, los, los años de estudio de primero, a quinto y secundaria, operando como máquina, ¿no? Pero así ya no, pues las cosas cambiaron porque tú ahora estás estudiando para beca 18 donde beca 18 es que vas, vas a razonar ¿no? para poder ingresar. ¿Correcto? ¿Estuvo fácil o no, chicos? ¿Fácil o difícil? Más o menos. Bien. Uy, ¿por qué más o menos? <ríe> Solamente validas con la respuesta. ¿no? Validas la pues, respuesta. validas sí, no la variable X. Porque claramente tú has entendido que es una ecuación de primer grado, una lineal. Que son las variables y qué se forman en una igualdad. Ya hemos visto hace un, hace un momento, ¿no? Muy bien, voy a ponerles aquí. explicar de nuevo? Ay, ok, ok. Vamos a explicar de nuevo, ¿ya? Miren. Todos tienen claro que es una igualdad de una ecuación. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Ojito, ojito, ¿ah? ¿eh? Miren. Decimos aquí, ¿no? Esto, todo esto que está aquí, es como puedo decirte, ¿no? Miren, ¿ah? ¿eh? Hace un momento pusimos un ejemplo, ¿no? 2x menos 1 es igual a 10. ¿Cuál es el único número que al multiplicarlo por 2 menos 1 me da 10? El único número que satisface la ecuación. A ver, al ojo. Sí, sí. ¿Ah? ¿Cuánto sería? No, pero aquí lo voy a poner mejor 9, ¿ya? para que salga. ¿ya? Porque acá, profe, ahí no sale. Sí, acá lo voy a poner 9. ¿Cuál es el único número? Ahí sería 5, ¿no? Porque tú dices, sí, profesor. equivale vale 5. 2 por 5, 10 menos 1, 9. 9 igual a 9. Ahora, ¿qué dice que es una ecuación? Es una igualdad. Donde las variables, junto con la... Se igualan. Claro. Junto con la ecuación, se iguala y da el resultado acá. ¿no? Acá hemos igualado y por lo tanto da... Satisface la ecuación la igualdad, ¿sí o no? Entonces al entender ese concepto de lo que es una igualdad nos vamos a resolver el problema entonces tú dices aquí, ¿no? el problema dice, profe esto que está aquí es igual a 54 ¿sí o, no? o sea, cualquier número que yo le dé a X, tiene que satisfacer la ecuación y tiene que darme como resultado, ¿cuánto? 54, ¿sí o no? Lo que bueno, yo hago acá, tiene que darme igual a 54 ¿no? Como preguntas de eco ¿no? Miren, entonces entendiendo eso, tú dices, ah, ya, voy a agarrar de las claves. Te juegas con las claves. Pero ya entendiendo el concepto, dices, no me voy a equivocar, va a salir todo bien, porque ya entendí claro el concepto. Entonces tú dices, ¿no? Cero no puede ser. ¿No? Menos uno tampoco, porque hay que eliminar la ecuación. Ahora pruebas con uno. Dices, uno más tres, cuatro. Queda 4 al cubo. Y acá queda uno al cubo. Y queda aquí 9 por 1 al cubo, ¿sí? perdón, 1 al cuadrado. Profe, ¿estás seguro, no? Que esto me tiene que salir 54, ¿sí? Mira, va a salir 54. ¿4 al cubo cuánto <risa> es? ¿4 por 4? 16. 16 por 64, 4, 4, profe. 64. Vamos a poner aquí 64. 64. ¿No? ¿Ya sale al cuadrado los chicos de San cuando inician su ciclo anual? ¿Profe, será de verdad? Sí, le digo. Lean, pues lean. Mira, 1 al cubo, ¿cuánto es 1? 9 por 1, 9. Y acá es igual a 54. Ajá. Ahí en el examen de. Cuando te den de beca 18 me dieron así un, El examen. No hay ni siquiera espacio, te dan para que resuelves. ¿no? Ahí lo vas a resolver al costadito. Así que olvídate que no vas a pedir hoja, y no te van a dar hoja. Para pa pensar, vas a hacer. Mira. 64, me, acá dice, ¿no? Menos 1, menos 9 sería 10, ¿no? Menos 10. ¿Y cuánto sería la respuesta, chicos? 64. Entonces menos... solamente. Claro, 54. Eh, 54, cuatro Claro, igual 54. Pregunta, ¿esta igualdad satisface a la ecuación? ¿Satisface o no satisface? Son iguales. Por lo tanto, si son iguales, ¿cuál sería el único valor que toma X? Uno, uno sí o no. Uno, uno, bro. Respuesta de problema, Ya tienes acá, mira, dos puntitos. ¿Dos puntos van a valer el examen? Dos puntos, mira. ¿Quién te regala dos puntos en un examen de misión? de selección, asegurado, si no, lo no. Nadie. pero ¿qué va a hacer otro chico de otra academia? Va a agarrar y va a operar. Ya, ya acabó el examen, ¿no? Entonces también tienes que tú hacer todo lo posible por encontrar. Muy bien. Hasta ahí una pregunta, chicos, para ir a otro problemita más. ¿Se entiende, no? Muy bien. ¿Vamos? Sí, está claro. Ah, lo que chicos, acá hacemos que las cosas sean divertidas. Muy bien. Vamos a ver acá, ¿ya? Vamos entonces a pasar al siguiente problema. ¿Ya? Y de repente algunos que ya quieran practicar, les voy a enviar acá eh, las preguntas que tengo aquí. Ahí está el grupo de la noche, de la mañana. ¿Ya? Y practiquen, ¿ya? Y de la noche. Les estoy enviando. ¿Les llegó, chicos? ¿Sí? muy bien ahí acá a Casandra sí, eso... también le envío que siempre ay, para mí, todo el día Cassandra... dice era para mí, no Alexia también está en, en el grupo ahorita pero Alexia Alexia estás en clase hija sí sí ah, no, ay, para... Alexia porque me escribiste acá ya vamos a ir a otra operación más ya vamos a continuar ya hasta que se acabe hasta que se acabe el, hasta que se acabe el Zoom, ¿ya, chicos su audio. Decirte, ah, yeah. no digo hasta poder, que se acabe el ah el audio por ahí le, Lady decir, por o sea, y los había asustado y yo le hablé porque no le había no, no por allá. Me ¿Quién me más, está hablando por ahí creo oh, a ver, si a ver su audio quién está hablando vamos a ver me suben mi lego estas cosas okay, okay. muy bien voy a compartir aquí la pantalla ¿eh, chicos muy bien, vamos a compartir aquí la pantallita. Ahí está, ¿lo ven? Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos a poner ejercicios muy tediosos hoy día. Pero van a salir bastante beneficiosos a la hora de desarrollarlo, ¿ya? Vamos a poner este ejercicio que siempre viene, o que podría parecido venir, ¿no? ¿Qué pasa si te ponen este ejercicio? Vamos a poner el ejercicio, a ver. Dice Resolver. Resolver. Y ahí, justo si ustedes tienen su libro de beca 18, vayan a la sección de, de ecuaciones de primer grado y van a encontrar un ejercicio parecido a esto. Parecido ¿eh? Pero el que está en el libro es más tranca. Pero vamos a compararlo casi parecido a este. Miren. Dice 1 y acá es 3 más 1 sobre 8 a la 1 quinto. ¿Correcto? Menos x. ¿Correcto? Vamos a ver aquí. Igual. Vamos a poner acá toda la línea. Esto de aquí dice que es igual. Acá arriba está el igual, ¿ya? Igual a 1. Sobre 3 más 1 sobre X más 1 quinto. Así está el problema, chicos. Voy a poner aquí las claves, ¿ya? A ver, ¿cuál sale, chicos? A ver, ¿qué dicen ustedes? 4, clave B. 3 a la 1 quinto, 3, 3 a la 1 quinto, dice acá, ¿no? 3 a la 1 quinto, C, sale 2 a la 3, a la 3 quintos, clave D sale, sale 3, y clave E sería 1, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Vamos a resolverlo, ¿ya? Miren, acá tenemos 8 a la 1 quinto. ¿Han escuchado ustedes este 8 a la 1 quinto? ¿Cómo se podría poner? ¿Han escuchado alguna vez este de acá? ¿8 a la 1 quinto? ¿Qué significa 8 a la 1 quinto? A ver, A ver, cosas de colegio. Tú agarras con esto, primero multiplicas 8 por 5, ¿cuánto es? 40, ¿no? Y luego le sumas más 1. 40, profe. Más uno serían sería 41. 41 quintos, ¿correcto? Todos tienen claro ese dato, ¿no? No hay nadie que. Sí, profe. Ahí? Muy bien. Sí, sí, pues, bueno, Entonces tú lo vas organizando, ¿no? Primero organizas. Vamos a organizar todas las. Colocas nuevamente todos los datos igual, ¿no? 3 más 1. Y acá sería cuánto? 5 por 8, 40. 41 quintos, ¿correcto? 41 quintos. Menos X. Profe, ¿por qué empieza de abajo, no de arriba? Porque de abajo siempre se empieza ya. <ríe> Muy bien. Acá sería más 1. Bueno, acá está todo igual, ¿no? Entonces, pero vamos a operar, ¿ya? Menos 1. Un... Acá voy a copiar todo de nuevo igualito, mira. Más 1 sobre X más un quinto. Muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Ah, su profe, ahí vamos a estar toda la noche. Bueno, así es el problema. Vamos a poner acá, ¿ya? Ahorita. Vamos a colocar ahora la siguiente parte. Mira. Vamos a empezar a partir de acá ya. 1 sobre 3 más 1 sobre. Acá operamos. 5 por x, ¿cuánto es? 5x. ¿6x? No, 5x. Mira, 5 por x cinco sí, 5. Sí, sobre 5, Ciana. Ahí está. ¿Esto es igual a quién dice? No te olvides poner siempre el igual arriba. A 1 sobre... Ah, su profe, así es. Claro, así es. Mira. 1 sobre 3 más 1 sobre... 5 por x, 5x, ¿no? ¿Correcto? 5x más 1 sobre 5, ¿no? ¿Está bien? A ver, confirmen. ¿Está bien, no, chicos? ¿Confirmado? Muy bien. Está confirmado, ¿no? Sí, Muy sí, bien. profesor. Ahora vayamos siguiendo la operación. Profe, ¿y ahora qué hacemos? Ahora toca este, mira. Ahora, mira, acá abajo supuestamente esa es una fracción, y aquí lo voy a poner uno. Aquí también lo voy a poner uno. Profe, ¿por qué hace eso? Para poder utilizar producto de extremos es igual a producto de medios. Producto de extremos es igual a producto de medios. ¿Se acuerdan que enseñé? Entonces acá resolvemos y decimos 1 sobre, a ah, su profe. así es, sí, así es. ¿verdad? Más 3, más. Acá, 1 por 1 sería 1, ¿cierto? ¿sí? Y acá operen de frente. 5 por 41, ¿cuánto es? Porque esto multiplica acá 5 por 41, ¿cuánto es? Para que nos quede hoja, chicos. ¿Cuánto es 5 por 41? A ver. Operen, operen. ¿Cuánto sería? 205, profe. 205. 205. 205. Muy bien. 205. Muy bien. ¿Y cuánto sería? Acá menos 25, ¿no? Menos 25X. ¿Correcto? Menos 25X. Mira, hasta el momento ya estamos resolviendo la parte de Ya se redujo ¿Esto sería igual a cuánto? A 1 sobre 3 más... 1 por 1 es 1, ¿sí o no? 1, 5 por 5, 25, ¿no? 25x más 5, ¿sí o no? Ah, su profe, ¿así es? Sí, así es. Ahora vamos a resolver esto con esto. Y de ahí ya sacamos, mira. 1 sobre 205 por 3. A ver, chicos, ayúdenme, operen. ¿Cuánto es 205 por 3? ¿Cuánto es? 615. 615, ¿sí? Sí, profesor, 615. Muy bien, 615. Muy bien. ¿Cuánto viene a ser 25X por 3? 75, profesor. Muy bien. X. A ver, ¿dónde está? 25 por 3. ¿Me dijiste cuánto? 75, ¿no? 75, sí, muy sí, sí, bien. profesor y acá sería más 1, porque acá está el más 1 ¿sí? ahí está más uno ya, sobre sobre nada, ¿no? a ver ah, profe, faltó poner abajo esto, ¿no? claro, sobre 205 menos 25x, ¿correcto? muy bien, menos 25x, y acá supuestamente sobre 1 y acá ya salió la operación, ¿no? solamente resolvemos y ya está, mira ¿correcto? Sí. 75, 1 uno más 1. Acá le estoy agregando más 1, ¿ya? Ayúdame a operar, ¿ah? ¿eh? Porque si no, nos quedamos aquí todos, mira. Acá sería, sigamos. Acá. Y tenemos 25 por 3, ¿cuánto es? ¿75? 75, profe. 75. X, ¿no? Muy bien. 5 por 3, 15, sí, ¿no? Más 15. Sí, profe. Y acá queda más 1, ¿sí o no? Más 1 sobre. 25x más 5, ¿sí? O no? Y acá también lo voy a agregar sobre 1, ¿ya? Ahora vayan desarrollando lo de interno, ¿ya? Acá sería, eh, acá sería, a ver, 25 por 3, acá sería X, ¿no, chicos? X, ¿no? 75X más 1, ¿ya? Ahora, producto de extremos, acá sería 1, acá lo voy a hacer, ¿ya? 1 queda sobre extremos. 615 menos 75, ¿cuánto es? Perdón, 605, 615 más 1, 616, ¿no? ¿Correcto? 616 menos 75X. ¿Correcto? Menos 75. 531, ¿no? Y... Sí. ¿Y abajo 531. qué me queda? ¿Dónde? Abajo me queda 205. Ah no, pero ya estoy multiplicando, ¿no? tengo que multiplicarlo por el otro, ¿no? De frente lo voy a multiplicar mejor, ¿ya? Me va a multiplicar, pues. A ver, voy a ponerlo más arriba. ¿ya? Estos es, esto es así, estos problemas, ¿no? Son bastante larguitos. Mira, acá sería uno. Acá, 205. Ya por 616, ¿cuánto sale? O Se tienes que operar esto, ¿no? Acá sale 616. Voy a ponerlo así, ¿ya? ¿eh? 616 menos 75x. ¿Y esto multiplicado por cuánto? Por esto, ¿no? 205 menos 25. Menos 25x. ¿Ya? ¿Y esto va a ser igual a cuánto? A 1, porque 1 por 1 es 1. Y acá sería 75x. ¿Ya? Más 16, ¿no? Porque 15 más 1 es 16. Sobre 25X más 5, ¿no? Ah, pero tengo que multiplicarlo eso sea, por el producto de medios, pues chicos. ¿Ya? Sería ahí 75X, voy a ponerlo todo bonito, ¿ya? Sería así, ¿no? 75X. Más 16. ¿Por qué está multiplicado? Por 25X más 5, ¿no? 25x más 5. ¿Correcto? Ahora, esto supuestamente va a multiplicar a 1 y esto a 1. O sea, se van a igualar, ¿correcto? Entonces, acá lo multiplicamos y decimos 75x más 16 por todo esto, pues hay que multiplicarlo, ¿no? Por 25x más 5. Y esto va a pasar a multiplicar acá, es igual a 616 menos 75X por 205.